Cambié esa cara, Nelly. ¿Y qué crees que haga, Felisa? Estoy preocupada. Hoy, antes de que salga el sol, se fue corriendo a ver si llegaba a notarse. Y nunca volvió. Ay, Nelly. deja de hacerte mala sangre por eso, querés. Es la primera vez que tu hijo levanta el culo y hace algo. Y encima te preocupás. Y, pero hace ya como 13 horas que se fue. Seguro que tardan porque había mucha gente. Este año escuché por radio que gracias al nuevo patriarca se rompió récord. Pero feliz, con las propagandas amenazantes que hicieron era obvio. ¿Cómo no van a romper récord? La gente está asustada. Esto era lo que la sociedad necesitaba. Orden, disciplina, firmeza. Ay, no, no digas pavadas, es que estoy preocupada. Tengo un mal presentimiento, imagínate. Si a su padre, que era un tipo talentoso, lo mandaron a la mina. ¿Qué le queda para mi pobre Horacio? Y bueno, convengamos que en gran parte es tu culpa. La que lo dejó estar ahí, sentado, todo este tiempo fuiste vos, Nelly. ¿Qué querés que te diga? ¿Y qué iba a hacer, Felisa? ¿Qué iba a hacer? ¿Mandarlo a hacer el ritual y que lo terminen mandando a la muerte? Nelly. El mejor destino posible de mi Horacio es estar en su casa, con su mamá, conmigo. La persona que lo protegió toda su vida. Yo lo conozco. Él no aguantaría la vida de la mina, ni en ningún otro lugar, que no sea acá en su casa conmigo. Y las altas cabezas nunca iban a entender eso. ¡Basta, Nelly! No sabes al lugar que le iban a asignar. Si nos ponemos a cuestionar eso, ¿en qué nos vamos a convertir? Si lo asignan a la mina, es porque merece estar ahí. Pero, vos estás diciendo que mi marido merecía morir aquí. Basta, basta, basta! ¡Siempre lo mismo con vos! Me voy a sacar los buñuelos del horno, que se me van a quemar, y ahora en un rato voy para allá. Anda poniendo el agua. Siente sola, angustiada por el repentino abandono de su hijo, una hacia nuestra iglesia evangélica protestante budista. El primer día fue por nuestra cuenta, no se aceptan musulmanes ni judíos. Por eso, como afirman los expertos, la lo obligó a bailar en calzoncillos. Muchas gracias, señor Dross. ...por otro de esos perturbadores informes. Pero ahora pasaremos a una noticia más relevante. Nuestro patriarca, en otra insolayable muestra de su capacidad para gobernar... ...de su compromiso social, acaba de inaugurar, hoy, hace tantito no más... ...un nuevo centro de reformación para ciudadanos desviados. Ahora, me parece extraordinario que tan solo un año de haber ocupado el cargo... ...nos demuestre que, que con un poco de ganas...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 Nelly da Bermúdez le informó que su hijo violó un 6-9, implicándolo así en un 7-W. ¡Por lo tanto, 12-9! ¡Registren, muchachos! ¡Ey, A ver... Sí. ¿Inútil? Sí. ¿Misógino? ¿Qué es eso? Actitud o comportamiento de odio, repulsión y aversión por parte de un individuo hacia las mujeres. Ah, entonces sí. Está a cargo de un pueblo, pero a duras penas puede leer un discurso que le escriben. Sí. Entonces ese personaje de mierda del juego que te gusta a vos. ¡Sí! adivinaste, pato! Ahora te toca pensar uno a vos. Dale, ya pensé. A ver... ¿Es una criatura del todo perteneciente al reino animal del mundo de las clavículas? ¡Nah! ¿Qué es esa pregunta, gordo? Ya fue, no juego más. Aparte, mira wow. ¿Viste que era verdad que había un desierto? Uy, sí, nunca había venido hasta acá. Es bueno expandir horizontes, Horacio. Sí, está re bueno. ¿Y qué vamos a hacer ahora, Pato? Sentate. Descansemos un rato que te cuento cómo sigue nuestro viaje. Pero, Pato, no podemos... Horacio, por favor, callate y escuchá. En 18 minutos cae el sol. En este momento la guardia real debe estar en tu casa, interrogando a tu pobre madre. ¿Mamá? En 20 minutos te van a estar buscando por todo el pueblo. Para cuando lleguen hasta acá con sus caballos, nosotros ya vamos a estar en la cabaña En la mitad del desierto, seguros, a salvo No creo que la Guardia Real se meta a requisar el desierto No creo, ¿no? Bueno, descansemos unos minutos y seguimos El desierto por las noches es complicado, pero por lo menos no vamos a tener al sol Uy, sí, el sol, ni me digas ¿Y mi mamá estará bien, pato? Lo que no termino de entender, señora Bermúdez, es si usted sabía que su hijo nunca se presentó para hacer el ritual. Es que le repito que sí. Él salió hoy temprano y se fue a notar. Sin embargo, eso no coincide con mi informe. Señora Bermúdez, se me está acabando la paciencia, pero es esta la clase de casos que más disfruto. Durante mucho tiempo, los habitantes de este pueblo vivimos tiempos de derroche, de mala gestión, de libertinaje. Su hijo tuvo 23 años para hacer el ritual y nunca se presentó. Ahora que tenemos un patriarca en serio, que estamos trabajando todos en equipo, en definitiva, ahora que es el momento que su hijo sal de la deuda que tiene con la sociedad, usted me viene con que simplemente se fue a notar y no volvió. Pero escuche esto. Horacio Bermúdez, sujeto inactivo. Actualmente considerado desertor. ¿Vio que es así? ¿Y qué quiere que le diga, señor? No sé más que eso. Yo también estoy preocupada, ¿sabe? Mi hijo es un chico muy particular. No sabría sobrevivir sin... Solo. Y si no está acá, y si no fue a anotarse, si no está en lo de ningún amigo, seguro que algo le pasó. Quédese tranquila, señora Bermúdez. Lo encontraremos. De eso puede estar segura. Mientras tanto queda detenida, llévensela, muchachos. ¡No, por Dios! Esta mujer ha violado un B7. Por lo tanto, habrá que archivarlo en el legajo R1. Cuadrado, cuadrado, R1, abajo, triángulo R2, círculo cuadrado. Uh, Pato, estoy recansado falta mucho para llegar a tu casa No es mi caso, Horacio, es un centro de comandos que construimos para situaciones como esta ¿Vos también sos un desertor? Yo soy de tierras muy lejanas, Horacio, me muevo entre las sombras, ¿no te parece rara mi apariencia? Sí, sí, yo no quería decir nada porque me daba cosa, pero ¿por qué cambiás así? Estoy maldito, Horacio, o quizás soy un mutante, o quizás una broma pesada de algún genio maligno, ya no lo recuerdo lo que sí sé es que yo no controlo estos cambios. Cambia mi apariencia, mi tamaño, pero nunca mi color. Ni mi espíritu. Bueno, mi espíritu sí, pero manejo tu tiempo. Vos me entenderás. Sí, sí. ¿Y las patitas? Nah, no, esas las guardo y las hago cuando quiero. Ah, muy bueno, ¿eh? Sí, tiene su gracia. Pero a veces veo mi reflejo en el lago y no sé quién soy. Y mientras intento reconocerme en esta nueva identidad, mi cuerpo ya está cambiando. Cierro mis ojos y me siento yo sabro, ya soy otro. No estés triste, Pato. Por lo menos vos cambiás, pero seguís estando bien. Mi papá trabajaba en la mina. Un par de años antes de que yo nazca, hizo el ritual y lo asignaron ahí. Yo era chiquito, pero algo me acuerdo. Una vez volvió y estaba re distinto. Se le había caído una piedra, grande, arriba, y lo había dejado achatado. Estaba peticito, pero yo sabía que seguía siendo mi papá. Y así fue teniendo otros accidentes y cambiando mucho, Pato, así como vos. Pero lo que quiero decir es que los sentidos a veces se engañan, Pato. Lo corpóreo muchas veces puede... ¿Qué es ese ruido, Pato? ¡Cuidado, Horacio, agachate! ¡Oh! Pato, pato. ¡Uy, no! ¿Cómo pude dejar que mi vida se descarrilara así? Terminar acá, re cualquiera, en el fondo de este pozo, en el medio del desierto. Uf, Y pensar que el año pasado la pasamos re bien con Jorge. Uh, Es re difícil esta parte. Me re perdí en el mausoleo del sur y ahora no encuentro el oro ni la salida. ¿Vos sabés qué hay que hacer acá, Jorge? Jorge, ¿no sabés qué hay que hacer acá? Uh, re aburrido este juego. Che, vos tenés la idea de cómo pasar el Cook Adventure, ¿no? ¡Jorge! ¡Jorge! Mm, ahí estás. Espérame ahí, muñeca. Enseguida va Horacio por ti. ¡Ah! Uh, uh, uh, uh, uh. ¡Uh, Horacio! Para un poco, por favor. Vas a despertar a los chicos. Yo ya estoy despierta, papi. Uh, perdoname, es que no sabía cómo pasar esta parte y quería fijarme en la guía nomás Está bien, ¿y por qué no te vas yendo a dormir mejor, eh? Así mañana te levantas temprano y te volvés a tu casita Uy, uh, pero ya lo estoy por pasar Bueno, paso una parte más y me acuesto Mañana me voy temprano y ya me pongo a preparar todas mis cosas para el año que viene hacer el ritual, te lo prometo Lo voy a preparar todo desde temprano esta vez, ya vas a ver Me parece perfecto, Horacio Yo me voy a la cama que no hay más, no hagas ruido, eh me quedé jugando hasta que salió el sol y me fui sin dormir. Yo la pasé re bien, qué sé yo. Jorge siempre fue bastante amargado. No como Nacho. Cuando acampamos en el lago con Nacho, hace un par de años, sí que nos cagamos de risa los dos. ¡Sos re genio, Horacio! Vos te escondés re bien. ¿Y siempre te venís a esconder acá? Siempre no, a veces. Yo me escondí en cada lugar para no hacer ese ritual que ni te imaginarías. Wow, sos re capo! es la primera vez que yo falto, en mi caso se re enojaron, pero no me importa. Yo no quiero hacer nunca ese ritual, porque yo no quiero que nadie me diga que tengo que hacer. Yo, yo quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. ¿Pero entonces quieres tocar la guitarra o quieres cantar vos? <risa> oh, a ver, a ver, ¿cómo es esa, la del ritual? A ver... empieza el ritual y yo me escondo en el lago con mi amigo Nacho que es realmente un buen muchacho en este fogón totalmente improvisado veremos ya quién juega mejor a los dados eh, hacemos otra general a Nacho. Dale, juguemos esta vez te re voy a ganar Sí, la pasamos re bien. Pero al año siguiente Nacho cambió de idea e hizo el ritual Y no le fue mal. Le asignaron un buen puesto. Consiguió estabilidad. Y yo... Lo bueno es que este año termina en temprano, así que en un ratito ya podemos volver. Como te decía, este año me la pasé de hospital en hospital, con todo esto de la internación de mi hermano que te contaba, ¿viste? Bueno, trasplante, donación, sangre, todo. Casi toda mi sangre me robaron. No me dejaron nada. Y eso fue lo que hizo que se me venza el hígado, casi hasta el piso. Quise anotarme y llenar todos los papeles y los procesos requeridos para el ritual, ¿viste? Pero con todo esto me desmayé y no pude terminarlo. ¿Vos? ¿Por qué no te pudiste anotar? Este año se me repasó ¿Cómo que se te repasó? Se me repasó 23 años se me pasaron No puede ser ¿Cómo pudo pasar tanto tiempo? Me acuerdo cuando era chiquito Y mamá llenaba el fuentón con agua tibia Para bañarme Yo entraba al agua con mis muñecos Y me quedaba jugando, jugando hasta que el agua estaba fría. ¿Cómo pude dejar que pasara tanto tiempo? Hay tantas cosas que quería hacer y nunca hice y siempre dije bueno. Después las hago. De repente ya tengo 43 años y un poco me sigo sintiendo como el nene del Fuentón. <risa> este pozo me está sacudiendo las ideas. ¿Qué estará haciendo el pato? Lo corpóreo muchas veces puede... ¿Eh? ¿Qué es ese ruido, pato? Cuidado, Horacio, agachate uh... Horacio Mirá quién vino. ¿Me trajiste por lo menos? No vine solo. ¿Conseguiste a alguien? Sí, pero la tormenta arena no se paró. Igual no sé si iba a servir. ¿Por qué lo decís? No sé si entiende... algo. Bueno, igual por las dudas voy a prender la antorcha. Si puede llegar va a ser buena señal. ¿Acá cómo está la cosa? Eh, todo tranquilo. ¡Pato! ¡Pato! ¿Estás ahí? No sé cómo voy a hacer para salir de acá. Encima ya me dio sed, ni agua tengo. Voy a esperar un poco más. Seguro en cualquier momento llega el pato y me saca de acá. Si él sabe volar, me puede sacar de acá volando. Y me podría llevar volando hasta ese pueblo que vamos. Pero seguro se recansa. ¿Podrá levantar mi peso? Para colmo te sigue engordando, Nelly Ahora bajó algo de peso ¿Qué va a bajar, Nelly? Si viene subiendo y subiendo Estamos haciendo una dieta Y el año que viene está en edad de hacer el ritual ¿Qué vas a hacer? Ay, ni me lo digas Que ese tema me tiene un poco loca Y sí, yo también estaría preocupada si tuviera un hijo Un hijo así Sí, bueno, no tiene por qué hacerlo ahora tampoco Podemos esperar unos años. Sí, sí, qué sé yo. Capaz que algo aprendí a hacer. Capaz que algo aprendí a hacer. No entienden nada esas dos. No saben quién soy yo. El mejor jugador de videojuegos de la historia. De los videojuegos. Unos pocos privilegiados tuvieron la suerte de reconocer mis habilidades. Pero otros no, y siempre me decían... Sí, habrá sido todo bien con esto. Pero a ver, ¿por qué no empezás a hacer algo en serio? ¿Aprendías a hacer algo? <risa> Aprender a hacer algo en serio. ¿Qué es hacer algo en serio? Y sí, no sé. Algo como salir de este pozo, aunque sea. Oh, esa es buena, es verdad. Esa voz que me habla ahora que estoy casi deshidratado tiene razón. Y claro que tengo razón. Está tu mamá en peligro. El pato te está dando una buena oportunidad de salir. Tenés que hacer algo. Sí, es verdad. Voy a hacer algo por mí mismo esta vez. Ya van a ver todos los que no confiaban en mí. Ya van a ver cómo salgo de esta. Lo estoy logrando, lo estoy logrando. Uy, no, no, capaz que es cierto que soy un inútil. Supongo que este es el final. El final llegó, voy a mover para mí. Ya no voy a poder salir ¿Qué es ese ruido? ¿Quién sos vos? No, disculpame, me caí. Y estaba tratando de salir por mi propia cuenta. ¿Quién? No, rajá de acá. Ah. Y tratá de no volver, ¿sí? Bueno... ¡Señor, me devuelve mi gorra! Horacio, ¿pudiste llegar? Más bien, Pato, ¿qué pasa? ¿No me tenías fe? La verdad que tenía mis dudas, pero me alegra verte. ¿Qué te pensás? ¿Que una tormenta de arena me va a derribar a mí? ¡No! ¡Yo soy Horacio! Ah, me gusta esa actitud, gordo, ¿eh? ¿Viste, Pato? Expandí horizontes, me caí en un pozo, perdí mi gorro, pero... Bueno, mañana me contás. Voy a seguir durmiendo ahora, que mañana tenemos un día largo. Acostaste ahí en el piso, que no quedan colchones. Nos vemos. Bueno.